Bueno, eh, es una buena pregunta. La verdad es que estos, estos últimos dos años que ha sido de construir empresa han sido muy intensos porque el problema que tenemos es que tienes que correr y atarte los zapatos al mismo tiempo. No. Tienes que crecer y al mismo tiempo tienes que formar, tienes que buscar al talento, o sea, tienes que buscar al talento, tienes que formar, tienes que crear los procesos, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo he hecho? Pues bueno, primero. Gracias a contar con, con asesores y con gente en la empresa y socios que tenían muchas ganas de ayudar y aportar, en el caso de Swanlab, en el caso de Global Omnium, en el caso de, de, un, de un advisor, un consejero que luego acabó siendo socio también que es, que es Félix Peña, que estuvo como eh, director general de administración en Mercadona, que de algo sabe, ¿eh? gestionar un equipo de 80.000 personas, algo sabía con eso y nos ayuda mucho durante este tiempo. Eh, y luego, pues, no teniendo miedo a delegar, aunque da un poco de miedo y vértigo al principio. Eh, buscar a gente mucho más senior que yo eh, durante la empresa, durante ahora ya no, pero durante hasta hace nada yo era el más joven de la empresa. El, el, el CEO, a día de hoy tengo 29, pero piensa, claro, empezamos es con 22. joven, tío? Empezamos con 22 o 23. Yo, o sea, yo empecé cuando ten tenía 22 o 23 años. Entonces, claro, lo que tenía que aportar, bueno, mi socio es más senior tiene ahora 45, pero tenía que complementar mi juventud, ¿no? Eh, a veces creo que las empresas, cuando yo visitarlas, normalmente no toman serio por la, por la edad, ¿no? Aunque me intentaba poner barba y parecer serio y tal, por la edad no me tenían en serio. Entonces, pues meter años, meter experiencia. Gente que tiene, pues, 15 años eh, vendiendo, eh, 10 años en ventas, eh, 7-8 años en Customer Access. Esta gente que ya lo ha hecho antes y... y, y, y y no le tienes que contar nada, ¿no? Básicamente. Que también, también te sale más caro este tipo de equipos que, que meter a gente más junior, pero es que esa es la base del, del, del equipo y sobre él construir. Y delegar pues significa eh, atreverse, empoderar a, a la gente, darle formación en management y liderazgo primero a mí como CEO que no había tenido nunca un equipo tan grande y luego a los responsables de cada área. Porque muchas veces cuando promueves a alguien, promocionas a alguien dentro de la empresa, es alguien muy bueno pues programando, o alguien muy bueno vendiendo, o alguien muy bueno atendiendo a clientes, pero a lo mejor nunca ha gestionado un equipo. Y eso es un rol totalmente diferente. Entonces, si quieres darle la oportunidad de crecer internamente a, esta, a estas personas, tienes que darles la formación que complemente a sus skills a nivel de, de management y de, y de leadership y, y dedicar muchas horas, en construir una, una cultura de empresa en, en, ¿sabes? En, en, en, en que todos los departamentos sean coherentes a la hora de tratar y justos a la hora de tratar a los respectivos equipos hay, hay mucho trabajo detrás luego yo creo que, que afortunadamente tenemos muy buen ambiente de trabajo y la gente está contenta en la empresa y a veces cuando las personas nos visitan, ah, Joder, qué, ¡qué buen ambiente! ¡qué bien estáis! ¡qué suerte! Pero, ostras, es que <risa> nadie sabe realmente la cantidad de horas que hay para que eso suceda. Porque ser coherente, por ejemplo, eh, al, al, al gestionar un equipo, no es nada fácil. Porque cómo eres coherente con alguien de ventas que tiene un, una forma de trabajo muy diferente a, a alguien de, de desarrollo, por ejemplo, que son como, como mundos totalmente diferentes. Pues todo este tipo de cosas se puedes hacer, pero dedicándole muchas horas. Luego, montar procesos. Procesos quiere decir que, a nivel de ventas no puedes depender del arte de un comercial que sea muy majo vendiendo, sino que tú tienes que tener un sistema eh, sistematizado que desde el primero de marketing, pasando por el primero de ventas, pasando por el primero de customer access, porque al final es un proceso, es una máquina comercial que está integrada, tienen que conocer todos la totalidad del proceso comercial y tiene que haber personas dentro de, ese, de esa maquinaria, de esos engranajes, que sean especialistas en cada uno de esos pasos. Y para que esos pasos estén bien marcados, tienes que generar un proceso repetible y que la gente lo cumpla, lo sepa hacer. Y, o sea, lo, Primero que lo conozca, luego lo sepa hacer y que luego lo cumpla. Eh, sin que tengas que estar vigilando todos los días que se cumplan y eso dicho así pues parece como muy fácil yeah. pero pero implementarlos es muy complicado y luego ya si le metes el factor humano y es que las personas no somos maquinitas sino que nos pasan cosas por la cabeza pasamos por situaciones en la vida y demás, pues, pues todavía es más, más complejo yo me lo pasa muy bien la verdad que la, la parte de, de gestionar equipos es eh, quizá de las que más he, he disfrutado eh, la segunda que más he disfrutado eh, es ver cómo una idea que yo tenía en la cabeza hace muchos años, pues ahora hay empresas que están 24-7 trabajando dentro del PIM, actualizando los datos, que en plena cuarentena la gente de noche estaba trabajando en el PIM, que, que el fin de semana estaban trabajando en el PIM y digo, ah, si te, no tenéis otra cosa que hacer que estar trabajando en eso. Que hay empresas que su negocio, si tu herramienta no funciona, eh, los pones en serios problemas, y, y ellos sin embargo confían y les gusta y, y renuevan todos los años y, y tenemos una buena retención y además eso es lo que más me gusta yo creo que lo segundo es eh, los equipos no y ver a, a personas que a la vez a, a 30 personas en el equipo que somos parte o, o que el tema de Six Layer y del PIM es parte de sus vidas y hablan sobre eso y piensan sobre eso y a lo mejor los ves un, sin querer ves a alguien en la calle un día con otro compañero de trabajo y están hablando de Six Layer sabes y, bueno, no y esas cosas molan, esas cosas están, están muy bien, pero claro, entre medias eh, esa es la parte bonita y entre medias pues hay mucho, mucho trabajo y también pues mucha dedicación